Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 7 de diciembre, da comienzo a la segunda y última semana de esta cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con un solo objetivo, lograr un acuerdo que satisfaga a todos los bloques de países. El sábado se llegó a un borrador de acuerdo tras un trabajo de cuatro años. Sin embargo, este borrador aún tiene muchas cosas sin definir. En ese sentido, podríamos mencionar algunas cuestiones que deben ser definidas en los próximos cinco, 6 o tal vez 7 días. Podemos hablar del aspecto clave del financiamiento. ¿Cuánto van a aportar los países desarrollados para el financiamiento de los planes de reducción de emisiones de los países en desarrollo, así como también de los programas de adaptación a los dramáticos efectos del cambio climático en estos países? Además, ¿qué rol van a jugar los planes nacionales de reducción de emisiones que se presentaron poco antes de esta cumbre? Por otra parte, también es importante saber si se van a fijar objetivos a largo plazo. Podríamos pensar en objetivos de mediano plazo, que es el año 2050, pero el largo plazo sería el año 2100. Bueno, esto todavía no está definido. Otro tema que no está definido es el Fondo Especial para los Países Más Vulnerables al Cambio Climático. Y en ese sentido, con respecto a los países más vulnerables, hay un fuerte trabajo de negociación para bajar el límite de calentamiento máximo de la atmósfera de 2 grados, que es el que se viene hablando todos estos años, a 1,5 grados. Esto es de especial importancia para los países más vulnerables ya que la evidencia científica demuestra que con llegar a dos grados sería catastrófico para estos países. En particular se trata de países eh, pequeños en, en islas y otros países costeros. El presidente de la conferencia sobre el cambio climático este fin de semana nombró a 14 facilitadores para que colaboren en la concreción de un acuerdo y en limar las diferencias en los próximos días. Por último, se conoció un mensaje del Papa que llamó a orar para que los negociadores en esta cumbre puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. Bueno, esto es eh, el inicio de una semana ardua de trabajo. Sigamos conectados para ir conociendo las novedades pueden seguirnos en claves21.com.ar y en las redes sociales como Claves21, tanto en Twitter como en Facebook. Muchas gracias.